Aquí tenemos las 20 medidas más importantes que el presidente Danilo Medina anunció. Vamos a colocar las más importantes. Por ejemplo, se amplía el estado de emergencia y el toque de queda hasta el primero de junio. A partir de este lunes, el toque de queda será de 7 de la noche a 5 de la mañana, de lunes a viernes, los domingos de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Es una de las medidas más importantes del presidente, de las medidas que toca con relación al, al, al estado de emergencia. El presidente dice que la desescalada tendrá cuatro etapas entre una fase y otra, siempre mínimo 14 de diferencia para observar el desarrollo de la fase anterior. Si la fase 1 no se cumple con responsabilidad, no podremos pasar a otra fase. La primera etapa inicia el miércoles 20 de mayo. Se permitirá la operación parcial a las empresas de acuerdo a tamaño y número de empleados. Las microempresas de hasta 10 empleados podrán trabajar hasta 5 de ellos, de 10 y 50 empleados podrán trabajar 50, de sus empleados empresas medianas y grandes deberán operar como máximo con el 25% del personal, en esta primera fase el sector público podrá laborar con el 50% del personal, es decir los empleados públicos las dependencias del estado podrán trabajar con el 50% de su personal es decir que van a continuar rotando como han estado desde el miércoles comenzará a operar el transporte público solo inicialmente el metro de Santo Domingo el teleférico, la Onza de 6 de la mañana a 6 de la tarde al 30% de su capacidad y con uso de mascarillas obligatorias en todo momento. Eso quiere decir que el transporte público en el resto del país no se ha activado todavía. El transporte público en el resto del país no se ha activado, a excepción en las localidades en donde exista la ONSA. Amigas y amigos, vez se establecerán horarios o se establecen horarios para evitar aglomeraciones, a las 7 abrirán supermercados y farmacias, sector de construcción, industria y zonas francas de exportación, también minería las canteras, la actividad agropecuaria agroindustrial y la actividad de puertos y aeropuertos, recibiendo únicamente transporte de carga y vuelos ferroviarios. a las 8, inicia el sector público, a las 9 abrirán ferreterías, concesionarios de vehículos talleres, sector financiero, tiendas de muebles y electrodomésticos y sector servicios 12, aún no, aún no podrán abrir, aún no podrán abrir centros educativos, sí, aún no podrán abrir centros educativos ni de entretenimiento, para que ustedes tengan una idea, no podrán abrir centros educativos ni de entretenimiento, para que ustedes tengan más o menos una idea, no podrán abrir centros educativos ni de entretenimiento. Es decir, como cines, teatros, gimnasios, eventos artísticos, deportivos, culturales, tampoco está permitido la marcha en mítines y caravanas en plazas comerciales, y plazas comerciales, luego de azar, sector hotelero, restaurantes, podrán seguir trabajando con la modalidad del IBE. Dice el presidente. Que si se cumple correctamente con estas medidas y la situación evoluciona favorablemente, el miércoles 3 de junio podría iniciar la segunda fase. Si cumplimos con las con estas reglas implementadas en este primer paquete y la gente asume con responsabilidad el llamado y cumple con las medidas, se puede pasar el miércoles 3 de junio a la segunda fase. Se amplíe el apoyo a los programas FASE, y quédate en casa hasta junio, esto de una u otra forma, y lo vamos a tocar ahorita, beneficia el candidato del gobierno, a partir del primero de junio, una misma empresa podrá tener trabajadores suspendidos, acogidos a fase 1 y de trabajadores con contratos activos, acogidos a fase 2, se añaden al programa FAS, esto es importante, a los trabajadores y medios de comunicación, restaurantes, centros de odontología, estética empresas de seguridad privada y veterinarias bueno, van a ayudar y van a colaborar con los odontólogos, restaurantes, saladerías centros de odontología y estética y esto sí que es importante se anuncia el nuevo programa PATI, PATI, de apoyo a los trabajadores independientes a quienes se les realizará una transferencia mensual de 5 mil pesos amigas y amigos vamos a analizar esta parte el programa quédate en casa se, se mantiene hasta el mes de junio las elecciones son el 5 de julio más de 600 mil familias han sido beneficiadas con este programa a la tarjeta Solidaridad se le anexaron casi mil pesos de mil y tantos, de 1.800 pesos creo que otorgaba una tarjeta, se llevó esto a casi 5.000 pesos mensuales, a 5.000 pesos mensuales después la Presidenta de la República en una locución agregó mil familias más estamos hablando de mil familias que están recibiendo un apoyo directo del gobierno. Amigas y amigos, estas 670 mil se agregaron a las familias que ya existían en el programa Solidaridad, ¿eh? pero ahora tenemos un nuevo programa que se llama PATI, que el presidente anunció anoche, en donde, en donde se busca dar apoyo y se dará apoyo a trabajadores independientes a quienes se les realizará una transferencia mensual de 5 mil pesos a sus cuentas bancarias.